Amigos, buenos días. ¿Qué se dicen, parceros? ¿Bien o no? Oiga, un saludo para todos. Muchas gracias a los que se han suscrito al canal. A que dan like a los videos, a los que dejan comentarios. Muy bacano. El, los videos pasados que los hice sobre el celular les fue muy bien. Chévere, gracias. Vamos a ver si ya pronto llegamos a los mil suscriptores. Ayuden. Suscríbanse, es gratis. No sean malitos. Oiga la intro y eh, les muestro algo súper interesante de eh, Miami. Yo, yo les quiero contar algo, ¿sí? Muchas veces ustedes cuando compran su primer tour a Estados Unidos, a la Florida, a los parques, eh, bueno, hay personas que les gusta, a otras personas no les gusta, a mí no me gusta estar como sometido a los horarios de los tours que tiene que estar a uno a, a lo que digan ellos. A mí me gusta la libertad para moverme y con el tiempo, pues con, eh, con, con los viajes de trabajo, pues uno va conociendo los lugares y, y se puede mover uno más libremente. Muchas veces les recomiendan que no renten el carro, sino que se vayan con, con los tours. Mi recomendación es totalmente opuesta. Mi recomendación es siempre rentar carro. ¿Por qué? Porque eh, todo allá es eh, a distancias importantes. ¿sí? Todo es lejos. Y eh, vamos a querer ir a muchos lugares. ¿sí? Entonces, por ejemplo, eh, mucha gente... Va para Miami Beach, pero Miami Beach quiere ir a los malls, a los outlets, que es en el Dolphin Mall, por ejemplo, en el Zogras Mall. O, sí, eh, entonces, o muchas veces queremos ir a visitar a un familiar y usar el transporte público en la Florida, de verdad que, como dirían aquí en México, es un real dolor de huevos. O sea, pueden fácilmente gastarse 4 o 5 horas y en un viaje usted lo que más tienen que valorar, eh, valorar es su tiempo. Las horas durante un viaje y sobre todo allá en la Florida o en Estados Unidos se pasan muy rápido. Entonces, yo les voy a hacer una recomendación hoy. Siempre, yo siempre, y los que me siguen en Instagram, y todos mis amigos y mis parceros saben que yo siempre rento un vehículo y aquí vienen dos recomendaciones adicionales. Miren, mucha gente me pregunta que yo cómo consigo los, los, los tiquetes baratos. Dejen en los comentarios, suscríbanse, háganme, ayúdenme a llegar a los mil y les cuento cómo consigo tiquetes. Puedo conseguir tiquetes Bogotá, Miami, Bogotá, a $197, ida y regreso con maleta en en la bodega, pero entonces pónganme en los comentarios, ayúdenme y les cuento cómo lo hago y lo otro es, siempre rento el vehículo y una cosa aquí, es siempre sean fiel a la empresa que ustedes le rentan porque con el tiempo ustedes van a conseguir muchos beneficios o sea, de verdad que hay bastantes beneficios he conseguido carros por más de 15 días, por 500 dólares entonces, eh, es muy económico y ahora más con el precio, por ejemplo, nosotros que estamos en Latinoamérica con el precio del dólar que hay ahora, pues es importante si queremos hacer un viaje de estos. Y la otra recomendación es, eh, siempre la aplicación de hoteles, usen la misma, o sea, por ejemplo, yo soy de Booking y eso con el tiempo les va a traer beneficios, o sea, yo estoy usando Booking hace tal vez unos 10 años, bueno, unos 7, 10 años y... Claro, al principio no tenía ningún beneficio, pero ya con el tiempo, por ejemplo, es el momento que yo consigo unas tarifas súper especiales en lugares que uno no los puede creer. Entonces, ese les haré otro video de ese, pero si sí tenemos que... ¡Ayúdenme! ¡No sean malitos! Entonces, parceros, estamos aquí, en Ciudad de México. Eh, tengo que levantarme, tengo que hacerme la prueba ahorita de antígenos. Y mañana, a las 6 de la mañana, salimos para de aquí de Ciudad de México... Para Miami y nos vemos allá Bros Con la magia del video Nos vamos para Miami Que les conté cuando venía para acá y es que ustedes siempre que van a la florida siempre que van a miami a huevo como dicen en méxico a fuerza necesitan carro porque acá las distancias son muy largas aquí que hello como preséntate por favor <risa> hello mi nombre es andrea harris vivo aquí en miami hace un par de años ya y estoy dedicada a la renta de carros bueno entonces como les va a contar andrea y le va a confirmar, acá todo queda sumamente lejos, o sea, sí. olvídense de como en nuestros países que ustedes pueden salir por un refresco cruzando la calle, por una gaseosa, por la Coca-Cola enfrente, sí. eso no existe acá, necesitan un carro sí o sí porque las distancias son muy grandes y el transporte en la Florida y sobre todo aquí en el sur de la Florida es nulo, o sea, acá eso no existe, entonces uno siempre... Pues, pues los que me siguen en Instagram y todo, ven que yo siempre que estoy viniendo acá, rento un vehículo porque es la única manera de moverse. Okay. Y hoy Andrea tiene una opción que me pareció increíble para poder rentar vehículos para personas, por ejemplo, como yo, que voy, voy a estarme 6, 7 horas o un día máximo. Entonces uh -huh. tiene una opción porque muchas veces cuando tenemos plataformas como Hertz, como Tenis, eh, bueno, cualquiera de esas, dólar dólar ¿qué es que se llama? <risa> dólar no, no me acuerdo. Bueno, de, esos, de todos los que ustedes de las plataformas que uno consigue renta en el aeropuerto no les dejan rentar por horas y mínimo es un día y bueno es, es más complejo todo. Entonces aquí con Andrea encontré una opción que les vamos a presentar y es increíble porque van a poder rentar el carro por horas o por un día a través de unas plataformas. Entonces Andrea, ¿cómo es que se llaman las plataformas? Turo y cuál es la otra? Bueno, tenemos dos plataformas. Si lo quieres hacer con tarjeta de crédito, eso se llaman Turo y High Car. Eso te lo dejamos en el, en el video para que tengas la opción. O lo haces directamente conmigo y bueno, tienes otras opciones que me parece que son un poco más a la mano, ¿no? En el momento de una urgencia de rentar un carro, Mari Ok, entonces si a través de la plataforma yo les voy a poner los links, como dijo Andrea, los, los, los links de la plataforma donde ustedes pueden poder rentar el carro o la pueden contactar directamente a Andrea uh -huh. y les va a rentar el carro. La tarifa es muy cómoda, o sea, de lo que más o menos rento seguido acá, es muy parecido y van a tener la ventaja de que van a poder rentar el carro por un día aquí con Andrea. Sí. Tenemos, pues varios, tiene varios vehículos, eh, lo que más eh, llama la atención, bueno, lo que más llama la atención, no, lo que, el que más usado son carros de tipo sedan, como uh -huh. el que está aquí, como el que están viendo, ahorita lo vamos a ver por dentro y lo van a poder rentar muy fácil aquí con Andrea, ya saben, por la plataforma. Como sea, hay que dejar un depósito, ojo, tienen que tener en cuenta antes de venir, antes de rentar el vehículo, pregúntale cuánto es el depósito, ¿el depósito se lo pueden dejar en tarjeta de crédito? Sí, eh. puedes, puedes utilizar dos opciones, sea el cash, que es el que nosotros manejamos cuando venimos de paseo de pronto de Colombia, y realmente nosotros tuvimos la iniciativa de hacer esta ayuda también, porque obviamente es un negocio, pero es un gana-gana, es eh, para toda mi gente colombiana, que nosotros, bueno, en mi caso cuando venía de visita, y yo decía, Dios mío, rentar un carro es casi imposible. Entonces, bueno, tienes la ventaja de ahora, se llama Rental Car of South Florida. Nosotros somos una compañía americana de, que es atendida por una colombiana. <risa> y bueno, ¿qué más, Mari? Precio especial para los colombianos, entonces. Tenemos precio especial. <risa> claro que sí, Mari. Y bueno, y la idea es que también hablamos tu idioma. ¿sí? Este es un video en español. Pero mi esposo es americano, en el evento que tú necesites o sepas de alguien que también eh, necesite un carro por un día, pues el desvare ah oh, marica yo sé Andrea uh, se me salve marica. Te, te hablamos español rolo y gringo. <risa> <risa> tener en cuenta. Andrea, ¿qué pasa si una persona viene con una mascota? Bueno, es que tienes tu gatito, tienes tu perro, me avisas con anterioridad y nosotros le colocamos un forro especial. Me gusta que los carros estén intactos, me gusta entrar a un carro de renta y que huela bien, que no tenga pues muchos rayones porque yo los cuido y la gente que gracias a Dios ha rentado mi carro también cuida el vehículo, pero pues la idea es esa, ¿no? Que no... Que no Metan el animal y que no me digan porque después me hacen daño pues para los muebles. Ok, entonces avisen si vienen con su, con su con pues su sí. bendición, con su bendición canina. Eh, otra cosa, por ejemplo, André, yo cuando reto el carro aquí en el aeropuerto, a mí siempre me dicen que si voy a retornar el carro full de gasolina. Yo siempre digo que yo lo traigo full. ¿Cómo es la política contigo en cuestión del combustible? Nosotros entregamos el carro full al tanque y limpio. Ahora, algo súper importante, Manny, que me estás diciendo sobre la bendición. Tenemos una silla especial si tienes el chiquito, que vienes con tu bebé y tú sabes que aquí en la Florida tú no puedes meter al niño en la parte de atrás eh, sin la protección, sin, la, protección, sin, sin es, la seguridad. Sin la silla especial. Sí, Entonces nosotros se lo damos si tiene 20 dólares, que eso no es nada. Ok. Bueno, una cosa que me comentaba Andrea antes de hacer el video una, por ejemplo, una cosa que a mí no me gusta cuando rento el carro a través de Heads o cualquiera de estas plataformas es que lo llenan a uno de seguros, muchos, muchos seguros, como que eh, seguros y respira, seguros y, eh, y casi que da la misma tarifa de la renta. Me estaba comentando a Andrea que con ella no, que solamente el depósito, el depósito es importante dejarlo porque, aunque ustedes no lo crean, aquí el nivel de accidentes en la Florida, sobre todo porque se maneja muy rápido, uh -huh. es importante tenerlo. Exacto. Entonces, aquí Andrea me estaba comentando que no, solamente el depósito y no tienen que llenarse de todos esos seguros. Ya saben lo de la silla, es que no me acuerdo cómo se llama ahorita la silla Sufix, creo que se llama, no me acuerdo. Sí, esa es la silla especial para sí, que Sí, la silla. Su... Eso, Si vienen con sí. bebés, eso es obligatorio aquí en la Florida que lo lleven. La siguiente pregunta que te iba a hacer, eh, si van a salir, o sea, el carro se puede mover entre Maya, en miami Day y en Broward, ¿qué pasa Exacto. si sale de las, de las dos áreas grandes? Bueno, eh, los tolls son diferentes, entonces eso lo asume la persona, obviamente, y dentro del depósito, o si lo hace dentro de la plataforma, la misma plataforma se lo cobra. ¿sí? Ok, entonces si yo lo rento por la plataforma, la plataforma me va a cargar a mi tarjeta de crédito los, los peajes, digámoslo, en, Col en Colombiche es el peaje, acá es el toll. Sí. Okay. Y si lo hace directamente conmigo, nosotros revisamos cuáles fueron los toles que tú cogiste y pues te lo descontamos del depósito que nos entregaste. ¿Algo Entonces, eh, ya saben, si se salen de Broadway o de Day, tienen que asumir el costo de los peajes que... Bueno, hay dos opciones, ¿no? para los que van, los que han venido a la Florida ya saben, los que no, hay dos opciones, acá está la I-95 que es el, el free highway, que es gratis, ahí no hay toll, o por ejemplo, normalmente uno cuando va a Orlando a los parques utiliza los toll, el okay. tour se ese tiene varios toll y bueno, en fin, para los que han venido ya saben, entonces ya saben que si lo van a sacar el carro del área van a tener que asumir eso. Y la otra pregunta que te iba a hacer es eh, la limpieza. No me estabas contando que si el carro, después de cuántos días tiene, tiene uno que devolverlo limpio, porque ahí sí pues es una política que cambia. Cuando rentas con una compañía de esas grandotas ahí en el aeropuerto, pues lo devuelves como lo encontraste. Acá me estaba diciendo, Andrea, que si te demoras más de cierto tiempo, toca retornarlo limpio. Bueno, aquí nos han rentado el carro uno o dos días y pues no va a pedir limpieza por uno o dos días. Pero en el tercer día, eh, si lo vas a retornar, la idea es que me lo regreses... Presentable, una jugada de carro eso solamente es lo que pido y eso vale 5 dólares. ¿Cuánto vale la jugada? Eso te iba a preguntar, ¿cuánto vale la jugada? Lo que llamamos en Bogotá la jugada, ¿cuánto la vale acá? La jugada vale 5 dólares. Es entregarlo eh, parecido a como yo lo entregué, ¿no? Entregarlo, entregarlo decente. Oh, ok, Exacto. listo. Bueno, entonces ya saben, tienen sedan, si necesitan carro grande, un Oversize, porque no sé, alguna condición especial, le pueden preguntar a Andrea, tiene disponibles carros Oversize y también tiene línea de carros de lujo, por si necesitan un Luxury, como le dicen acá, un Luxury Day, sí. eh, también tiene un carro de alta gama para eh, rentar, eso sí, la tarifa cambia un poco, va a ser un poco pues como todo, ¿no? <música> quieras, te lo puedo conseguir. Ahora, si necesitas una van, no la tengo a mi disposición ahora, pero me dices, André, vamos, no sé, toda mi familia, vamos 8, 6 personas y pues en un vehículo de estos, pues obviamente no van a, a, a caber todos. Me dices que nosotros manejamos una compañía alterna con una persona de confianza que te puede dar también un excelente precio. Eso es un buen dato. Perfecto. Listo, André, entonces vamos a, oye, un dato súper importante para los que no han venido, acá todos los carros son automáticos, o sea son, no, son de, no son de cambios, no uh -huh. son estándar, todos son automáticos, son mucho más fáciles de manejar vamos a mirar el carro por dentro, vamos a hacer un recorrido el carro por dentro y eh, La condición del, del vamos a ver el, el, el tipo de carro por dentro cómo lo van a encontrar sí. el, carro miren, el carro está perfecto, en perfecto estado, son del modelo del año entonces mira lo que les decía, es, es automático, huele a nuevo, esto huele a nuevo, este carro está saliendo a nuevo eh, sí, está muy cómodo atrás, vengan me subo atrás que yo soy bien patilargo miren el asiento del conductor está corrido para atrás Miren, el asiento del conductor está corrido hacia atrás y miren mis piernas caben perfecto o sea, que el carro aquí atrás es súper cómodo volvamos al puesto adelante Sí, ya voy Aquí, entonces bueno, miren aquí tiene su radio, el carro huele a nuevo, es, tienen carros del año, oiga está muy bueno, es perfecto para para un día, para una semana, este está perfecto con su radio automático, aquí tiene para guardar sus cosas. Es súper económico. Listo, eh, me está diciendo André que no consume casi combustible, venga miramos el baúl. Por eso nos gusta este carro. porque... Uy, el baúl es gigante. Miren, ahí <risa> caben dos, tres male, dos maletas de viajero perfectamente. Listo, ya les dejamos todos los datos y todo. Eh, parceros, Sí. Muchas gracias por ver los videos, gracias. muchas gracias por suscribirse al canal. André, dile a la gente que se suscriba a mi canal, que no sean malos. Cuando veas este video, entonces, por agradecimiento de la información que Manny te está dando, tú vas a colocar suscríbete y eso. la campanita. Eso, eso, a ver si algún día llegamos a los <risa> mil. Oiga, parceros. Lo vamos a lograr. Parceros, muchas gracias por ver el video. Esta información, es más, yo no sabía ni siquiera eso de las plataformas para rentar los carros por hora y ustedes saben que más o menos tengo experiencia viajando y no sabía eso, es una información nueva para mí.